creemos que el liderazgo joven es la clave para impulsar ideas innovadoras y crear soluciones a las problemáticas actuales del mundo. Es por esto que cada año nuestras mesas directivas de las más de 120 sedes que tenemos alrededor del mundo cambian cada año para poder brindarle una nueva perspectiva al grupo de la organización y seguir creciendo como lo hemos hecho en los últimos 70 años. Es por esto que a partir del 1 de agosto del 2019 la mesa directiva de ISEC en Panamá tendrá una nueva cara. Y nosotros como Junta Directiva actual 18-19. Queremos agradecerte por haber tenido el poder de llenarte. Y haberle brindado la oportunidad a más de 150 jóvenes de diferentes partes del mundo. De tomar una experiencia relevante en tu organización durante nuestra gestión. Queremos agradecerte por apoyarnos y por creer en nuestra gestión. Para nosotros fue un placer trabajar contigo. Y esperamos que juntos podamos seguir desarrollando los líderes que para el mundo se merecen.